Bueno, continuamos con nuestra jornada y ahorita vamos con el panel hacia la construcción de un pensamiento en gestión cultural en Latinoamérica. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas invitados: el doctor Antonio Alpino Canelas Rubin de la Universidad Federal de Bahía, el doctor Carlos Yáñez Canal de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. El doctor José Luis Mariscal Orozco, de la Universidad de Guadalajara, México. Como moderador nos acompañará el doctor Rafael Eduardo Chavarría Contreras, de la Universidad Santiago de Chile. El doctor Antonio Albino Canela Rubin, él es docente e investigador universitario. Graduado en Comunicación de la Universidad Federal de Bahía, en Medicina por la Escuela Bahiana de Medicina. En Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Bahía. Doctor en Sociología por la Universidad de Sao Paulo. Doctor en Políticas Culturales por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Martín. Actualmente es profesor titular de la Universidad Federal de Bahía. Autor de libros y artículos en periódicos nacionales e internacionales. Miembro de consejos editoriales de publicaciones en cultura y comunicación. Fue secretario de Cultura del Estado de Bahía, director del Instituto de Humanidades. Presidente del Consejo Estatal de Cultura de Bahía coordinador del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Cultura, director de la Facultad de Comunicación de la Universidad Federal de Bahía, entre otros. Sus, sus principales áreas de interés son políticas culturales y cultura, y cultura política, comunicación, cultura y sociedad. El doctor Carlos Yáñez Canal es docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, cofundador del del pregrado en gestión cultural y comunicativa, perdón, del posgrado de especialización en gestión cultural con énfasis en planeación y políticas culturales, coordinador del grupo de investigación de identidad y cultura, autor de numerosos artículos, ponencias, conferencias en el campo de la cultura e identidades nacionales e internacionales, autor y coautor de una veintena de libros, entre los cuales figuran la identidad del gestor cultural en América Latina, un camino en construcción, emergencias de la gestión cultural en América Latina, panorama de la gestión cultural en América Latina, gestión cultural, formación e investigación en gestión cultural, profesionalización de los gestores culturales en América Latina. El doctor Luis, José Luis Mariscal Orozco es docente e investigador de la Universidad de Guadalajara, México, doctor en antropología social. Coordina el cuerpo académico de gestión cultural en ambientes virtuales. Ha sido instructor de cursos y talleres en diversos diplomados e instituciones gubernamentales y educativas en el campo del diseño, desarrollo y evaluación de proyectos socioculturales. Diseñador y docente de programas educativos a nivel superior y posgrado relacionados con la gestión cultural así como ponente y conferencista en congresos y encuentros de gestión cultural nacionales e internacionales. El doctor Rafael Eduardo Chavarría Contreras, docente e investigador de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en gestión cultural de la Universidad de Chile, doctorando en estudios americanos, mención pensamiento y cultura del Instituto, del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, coordinador para la licenciatura en Historia, Convención en Gestión y Administración socio Sociocultural de la misma universidad. Cuenta con experiencia en actividades de asesoría, diseño, ejecución y evaluación de proyectos culturales, competencias de la programación cultural institu institucional. Conoce de la política cultural chilena e iberoamericana y su aplicabilidad hacia los territorios, su línea e investigación es la historicidad de la gestión cultural y patrimonio. Pues bienvenidos, y tienen todas ustedes la palabra. Muchísimas gracias. Eh, perdón, eh, las preguntas las vamos a hacer igualmente cuando terminemos, eh, hacemos ronda de preguntas y… Dividimos por, por sectores y hacemos también de jornadas de tres en tres. Muchísimas gracias. Bueno, a todas y a todos, muy buenos días. Eh, profesores, a la universidad, al público, a todos los organizadores. Eh, el panel se denomina Hacia la construcción de un pensamiento en gestión cultural latinoamérica. La idea del panel no es que cada uno de los profesores dé una conferencia de manera autónoma, Sino que se genere un diálogo y entre cada uno de ellos establecer puentes para hacer de esta construcción epistémica una construcción común, comunitaria, colectiva. Eh, la idea es que es incentivar, provocar con algunas preguntas a cada uno de los profesores. Vamos a comenzar con, con Carlos. Eh, sobre el, a propósito de lo que nos. No, no, nos llama la atención hoy día en torno al panel, hay una triada entre el pensamiento, eh, la episteme y la epistemología. ¿Cómo es entender esto, pero a partir desde un canon latinoamericano? Eh, yo creo que después de esa pregunta hemos acordado que el Congreso se alarga hasta junio del año entrante. <risa> <risa> eh, bueno, yo... La idea es polemizar. Y empiezo con una pregunta y voy a formular varias preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es América Latina? Lógicamente no la voy a responder, se la dejo a ellos. Pero hablar de pensamiento, indudablemente me lleva a otra pregunta, ¿Qué relación existe entre información, conocimiento y pensamiento? ¿Y cómo asumimos la cultura, pensaría yo, eh, como forma de pensamiento? Y con eso quiero hacer, deslindar una serie de campos. Primero, ¿qué es lo que estamos viviendo en la contemporaneidad? Pues ya Rubens planteó muchas cosas, además de la banalización de la experiencia pero en términos de conocimiento, hay una reflexión que deriva de, de la información y qué hacemos con el conocimiento si hoy eh, fluye por todas partes y en todas partes se supone hay conocimiento. Habría que pensar si este es conocimiento o es información. Entonces yo diría que en el marco es entender la cultura como forma de pensamiento que es una forma de organizar el pensamiento, eh, nos metemos en lo contextual y lógicamente el pensamiento deriva de, de ese marco de exigencias de vida de las poblaciones. Eh, indudablemente para manejar información y conocimiento se necesita una cierta destreza, y esa destreza eh, es lo que permite esa construcción compleja de sentidos y significados, sobre todo en el mundo en que nos movemos. Pero lógicamente hay diferentes racionalidades eh, que permiten estructurar el conocimiento y lógicamente llevarnos al pensamiento. Eh, espero no está siendo muy… me disculpan, pero el tema lo lleva a una a otras dimensiones. ¿no? Eh, y lógicamente esas operaciones de pensamiento son diferentes. Mm, yo creo que detrás de eso, si no vinculamos necesariamente eh, la complejidad de las operaciones de pensamiento, eh, llevamos a un uso ahistórico de la información. Y lógicamente el sujeto queda afuera y se convierte en objeto, y en esa medida, esa necesidad o deseo de saber, de explicarse no solamente creativo al mundo, creativamente el mundo, sino también, no solo explicarlo, sino de transformarlo. ¿Sí? Y eso es un referente para mí muy importante. Si no, insisto, nos quedamos en un nivel meramente descriptivo y… Eh, clasificatorio de teorías e informaciones a históricas. Indudablemente la gestión cultural, pensando desde la gestión cultural, eh, metafóricamente puedo decir que estamos en unos ciertos lugares de encierro con sus respectivos cercamientos, sean normativos, sean ideológicos, eh, sean institucionales, sean lingüísticos, etcétera, y no solamente a nivel externo sino a nivel interno. Y ese nivel interno nos lleva a pensar en las múltiples formas que asumen las prácticas. Rubens mencionó un texto, yo le pedí permiso a Rubens ahora, de un texto que acababa de publicar, yo soy el editor, y me atrevo, yo lo leí lógicamente para probarlo, discúlpame Rubens. ¿Eh? Pero Rubens también nos invita a pensar en ese texto, en esos saberes y haceres que van ligados a la experiencia. Y son saberes del hacer y sobre todo actitudes, eh, incluyo, incluyendo las personales. ¿no? Y él hace un recorrido que además de mencionar a José Luis en el texto, porque también lo menciona en el texto, de aquel de lo laboral, lo profesional y lo académico, y Rubens incluye el activista, yo incluso llegaría a preguntarme que lo laboral, lo profesional y lo académico y en el activismo qué hay de instrumental, qué hay del administrador, qué hay de, de la famosa figura de la, no neutral, de la neutralidad, de la falta de compromiso y responsabilidad con lo que se hace, pero al mismo tiempo recuperar desde la gestión cultural esos saberes que vienen de la animación cultural, en algunos países de América Latina fueron muy importantes, de la promoción cultural en algunos otros casos, y la mediación cultural. Y desde ahí, eh, planteo una cosa que me parece importante. La gestión cultural es una práctica con altos niveles de problematicidad. Y eh, pues yo creo que en la segunda parte, no sé cómo tiempo, cómo voy. Eh, estoy justo. Eh, eso por un lado, pero la otra pregunta también, desde esos ámbitos distintos, ¿qué se concibe como práctica? ¿Y cuál es la práctica? Porque el mundo académico al cual pertenecemos nosotros, terminamos diciendo que la práctica es aquello que deriva del mundo teórico. Y, lógicamente, lo que terminamos haciendo es imponiendo refritos disciplinarios. ¿Sí? Y hay una mano de refritos que ya están quemados y de aceites ya podridos, ¿no? eh, de esos refritos. Entonces, eh, incluso me atrevería a preguntar cuál es la capacidad que tenemos dentro de las mismas prácticas de generar entre lugares, ha dicho lugares de encierro con sus respectivos cergamientos, pero cómo generamos el entre, y no estoy hablando de lo inter, sino el entre, que es aquello que nos permitiría incluso eh, tomar esos conceptos que muchas veces se convierten en conceptos bulldozer, búnker, corazas, que hacen que expliquemos todos pero no explican nada, ¿cierto?, y que podamos, desde las prácticas, reconociendo esas prácticas, esos saberes que se han derivado de esas prácticas, poder construir teoría, poder construir conocimiento y, e indudablemente pensamiento. Pero siempre en, en, en, en lo contextual y a partir de la complejidad misma. Y quedan como preguntas, indudablemente. ¿Cumplí? Bueno. Gracias, Carlos. Este pensamiento... Eh, latinoamericano, decolonizador, de alguna manera, José Luis, eh, implica tener ciertos cánones propios de la América Latina, una epistemología propia de América Latina. Pero, ¿cómo pensamos este pensar de la América Latina en clave de gestión cultural? Yo creo que un elemento que tendríamos que considerar para poder este eh, poner más preguntas al debate, es que al final de cuentas este, una posición, una posición que, que uno tiene, que un individuo tiene sobre la realidad va a implicar al final de cuentas un pensamiento, ¿no? esto es dependiendo la forma en cómo se visualizan, se contempla la realidad pues es el posicionamiento que se tiene sobre ella y la relación que, que estableces eh, en términos eh, de análisis, acción sobre, sobre la realidad podríamos eh, pensar tal vez en, para tener esa referencia en los científicos pensando un poco en los científicos sociales ¿no? antropólogos, sociólogos eh, la forma de acercarse a la realidad es para poder eh, entenderla y explicarla ¿no? la observan desde lejos la explican y, y esa es la función Tratar de tratar de, de, de entender esa realidad como está compuesta, configurada y describirla. Eh, hay, por supuesto, ciertos enfoques que, que van más allá de, de, de esta relación con la realidad. Pero volteando la mirada hacia el actuar de la gestión cultural, el solo observar la realidad, los fenómenos culturales, no son suficientes. Para el antropólogo y sociólogo a lo mejor basta con escribirlas, tener un libro, dejarlo por ahí, si lo leen, pues qué bueno. ¿no? Pero desde la gestión cultural hay como dos formas de, de relacionarse y actuar sobre la realidad y pensar sobre la realidad. Una podría ser la que se hace desde la gestión cultural, desde la práctica, ¿no? que se ve la realidad, se identifica una problemática, una necesidad y se actúa sobre ella. Y una vez que se actúa sobre ella, se reflexiona, ah, caray, qué fue lo que hicimos, cómo, cómo se hizo. ¿No? Pero también existe otra forma de, de, de, de, de que se hace esa relación, que tiene que ver con la observación y la explicación de la, de la realidad, de este eh, fenómeno cultural, de este hecho cultural, de este hecho artístico, de lo que sea. Y se trata de explicar… Pero esa observación no solamente está basada en entender cómo funciona esa realidad, sino desde la misma forma de observarla ya se visualizan elementos que propicien su cambio. Y es ahí, a partir de esas observaciones, es que diseña una estrategia de intervención, la ejecuta, la realiza, y después vuelve a pensar sobre esa, esa cuestión. Esto nos implica entonces que, que el, el, el, el pensar y la acción está mediada en gran parte también por la experiencia de vida formativa y laboral de los gestores culturales, de tal manera de que dependiendo esta experiencia, esa trayectoria de vida que van teniendo, son las diferentes concepciones y, y, y formas de actuar, y aquí es donde habría que tal vez como definir cuatro elementos básicos para poder, eh, creo yo, entender esta relación entre la forma en cómo se visualiza la realidad y se actúa sobre la realidad. Eh, en términos de gestión cultural, una tiene que ver con las visiones que se tienen y términos de referencia de la realidad, ¿no? sobre, por ejemplo, concepciones, de lo que se está entendiendo por lo que es cultura, por lo que se está entendiendo que es arte, lo que se entiende que es comunidad, lo que se entiende que es patrimonio. Y a partir de estas concepciones se construyen modelos de realidad de lo que debería ser y es ahí donde el gestor empieza a ver la realidad, a observarla y empezar a que algo no checa. Por ejemplo, si pensáramos que para mí la visión de lectura tiene, está relacionada con la literatura, que las personas que leen literatura son personas que, que leen, ¿no?, que gozan de la lectura, y en mi, modelo de real, en mi modelo de realidad, a partir de esa concepción, es que toda aquella persona que no lee literatura y cierto tipo de autores, pues no es una persona culta, o no es una persona etiqueta que le quieran poner, no y al ver la realidad que las personas no están leyendo esos tipos de autores, entonces construye un modelo para entender que es necesario cambiar esa situación para que las personas lean esos autores, porque la lectura enriquece y crea experiencias y bueno, todo ese tipo de modelo. Y es aquí donde nos… a partir de esa idea de lo que es y de lo que debería ser, nos lleva al otro punto, al otro eh, elemento, que tiene que ver con los objetos de investigación e intervención, una vez que creo ese modelo de la realidad, defino en qué objeto es el que me interesa analizar e intervenir, si es a través de la lectura, si es a través de la cuestión del arte, si es a través de, de la comunidad, de las prácticas de consumo cultural, etcétera. ¿no? Y cada uno de esos objetos van a ser íntimamente relacionados y construidos a partir de esas visiones y modelos de la realidad que el gestor cultural tiene, modelos que se han construido a través de su trayectoria laboral, de vida, de este, profesional, etc. Y una vez que se definen esos objetos, vamos al tercer punto, que tiene que ver con los propósitos de la acción, o sea, el para qué, para qué hago o intervengo sobre la realidad, para generar el acceso a esos bienes y servicios, para generar conocimiento sobre esos patrimonios, sobre esas prácticas, para generar acciones hacia la preservación y conservación, para la promoción y difusión, para la transformación social. ¿sí? O sea, ese propósito también es el que va a jugar un papel importante en entender, no solamente la realidad, sino el para qué de la gestión cultural. Habrá quien diga, no, pues la gestión cultural es nada más para generar bienes y servicios culturales, habrá quien diga para preservar y difundir. Habrá quien diga, no, es para la transformación social, esos para qué van a estar íntimamente ligados con o los otros tres elementos. Y finalizo con, un, con, un, con el cuarto punto en esta relación, en, con el cómo de la acción cultural, que es una cuestión de método. Esto es, qué técnicas y estrategias, estrategias y técnicas debo implementar para entender esa realidad y para transformarla. Si yo tengo ciertas visiones de algo, de un fenómeno cultural, creo un modelo de la realidad, ¿sí? lo defino en términos de objeto de intervención, fijo un propósito y la siguiente sería la estrategia de análisis e intervención sobre la realidad. Y esos cuatro elementos van a ir variando, insisto, en, en las diferentes trayectorias que van teniendo, por eso es que existen diferentes ideas de lo que entendemos por cultura, diferentes formas de hacer gestión cultural y por lo tanto diferentes formas de entender el para qué de la gestión cultural. No es que uno sí sea gestión y el otro no, sino empíricamente entender las que están suscritas a contextos históricos en donde están los sujetos y trayectorias personales de los sujetos que los llevan a cabo. Gracias, José Luis. Esta trayectoria de eh, la gestión cultural y, y esta comprensión de que el gestor cultural no es solamente el que genera el evento, el proyecto, el programa, el plan, sino que también tiene que pensar políticamente el, el quehacer de la gestión como, como sujeto eh, sociopolítico, como un poco comentaba adelante acá nuestro compañero. Eh, ¿Cómo bajo en el fondo este pensamiento latinoamericano, este, penta, este pensamiento decolonizante hacia eh, un quehacer político en la cultura. Voy a pedir disculpas porque voy a hablar en portugués muy despacio para que todos entiendan. Eh, Precisamos é, partir do, da, do suposto que a gestão cultural não é apenas uma administração da cultura, é, não é apenas um lidar com questões que derivam do cotidiano, daquilo que nos interpelam. Mas é, a gestão cultural tem necessariamente uma dimensão de projeto. E essa dimensão de projeto é que faz com que ela se articule com as políticas culturais. Então, é essa articulação que é fundamental. Quer dizer, o gestor cultural tem de perceber que o que ele faz tem algo para além, né, e esse algo para além é exatamente as políticas que vão, em boa medida, ajudá-lo na, na sua gestão cultural. Na, sua, na realização da sua gestão da cultura. E no caso é, especificamente latino-americano, esse projeto, essa política cultural, ela está intimamente associado com a, o, o, aquilo que se coloca, na verdade, para todos nós latino-americanos, como uma questão-chave que é exatamente a descolonização desse pensamento, porque nesses países, as elites latino-americanas, elas tenderam sempre, desde o período da colônia, a ter uma perspectiva, uma visão colonizada, uma visão que muitas vezes reproduzia a visão primeiro dos colonizadores, depois dos países é, que eram países dominantes, é, no caso, especificamente, depois da independência, em, a, a França, a Inglaterra, e, mais recentemente, os Estados Unidos. É, então, eu acho que um, um, um primeiro item de uma perspectiva é, de gestão cultural latino-americana é exatamente a perspectiva de uma, uma visão descolonizadora no nível do pensamento, o que implica, numa, numa, numa luta, por um novo universalismo. Porque o atual universalismo que nós temos é o universalismo da cultura ocidental. E, da cultura, e nós não somos, a rigor, partes dessa cultura ocidental no sentido mais estrito. É, porque nós somos, todos nós latino-americanos, países miscigenados. Portanto, nós temos uma dimensão de cultura ocidental, mas nós temos também uma dimensão de cultura dos povos originários, uma dimensão do, do, do, também de cultura dos povos afro-americanos, Então, exatamente, quer dizer, isso nos distancia de uma episteme, vamos, usar, vamos dizer isso, de universalismo, que é o universalismo ocidental. Nós não somos ocidentais, apesar de sermos ocidentais. Né? Então, exatamente isso, é, puxando até uma conversa que o Rubens tinha colocado antes, é, nós talvez devemos ser dentre os povos da humanidade, um dos povos mais radicalmente a favor da diversidade, e a diversidade aqui implicando em que nós queremos um outro universalismo, não se trata de negar o universalismo, não se trata de negar determinadas ideias que possam ser universalizadas, mas se trata de dizer que esse universalismo que existe hoje, ele não é um verdadeiro universalismo, porque ele foi construído contra a diversidade, contra as diversidades, e exatamente é, pensar que a gestão cultural precisa de um projeto, implica sempre no projeto, esse projeto implica em políticas culturais, e no caso da latino-americana, as políticas culturais implicam nesse projeto de descolonização do saber, do pensamento, é, nessa, nessa perspectiva nós devemos ser radicalmente... É, a favor de promover a diversidade cultural. E a diversidade cultural implica aqui em um novo universalismo, universalismo que seja efetivamente calcado na diversidade, não esse universalismo que é uma ficção, porque ele impõe padrões eurocêntricos né, a, a todo mundo. E nós sabemos que o mundo se, se mostra cada vez mais complexo, Inclusive com a emergência de setores do mundo que antes estavam muito alijados. Toda a emergência da, da Ásia, do, do Pacífico, é, mostra como é necessário a gente pensar essa diversidade. Era um pouco isso que eu queria colocar. Espero que todos tenham entendido. Obrigado, Albino. E, retomando o caso de de este pensamiento desde acá, Carlos. ¿Cómo podemos, en el fondo, construir de manera común este tránsito o puente desde, desde el pensamiento de la Paxi, entendiendo de que la gestión cultural eh, la entendemos desde el oficio y que hay gestión cultural antes de la gestión cultural? O sea, tampoco no podemos ser tan obtuso indicando de que la gestión cultural aparece el 87 o el 88, pero tampoco no decir que de la gestión cultural es inherente al ser humano. Eh, ¿Cómo hacemos ese puente, ese tránsito? Bueno, yo eh, había mencionado que la gestión cultural eh, significa estar implicados en una acción práctica con alto grado de problematicidad. Y efectivamente el gestor cultural enfrenta permanentemente, continuamente, se enfrenta a situaciones problemáticas abiertas, es decir, eh, situaciones que no, eh, que no diría yo, no existen, donde no existen respuestas anticipadas. E insisto en esa lógica contextual y compleja, y eso se debe concretar en una deliberación práctica. El proceso de pensamiento que se requiere para asumir un problema práctico va más allá de lo técnico, ya que en la acción misma no se pueden prever eh, pues, los resultados, porque incluso... Está la marca de la gente cultural que introduce algo imprevisto en el contexto mismo. ¿no? Y nos encontramos con varias cosas, lo irrevocable, lo imprevisible, pero también lo ilimitado. Y lo ilimitado consiste en el hecho de que una acción, una vez iniciada, entra en un círculo procesual o procesal, cuyas dinámicas, considero yo, no pueden ser planificadas anticipadamente. La problematicidad de la acción práctica no se resuelve solamente con el conocimiento técnico o científico, ya que el saber que deriva de esa práctica es un saber eh, hipotético, que además se hace dentro de una lógica conjuntiva, de la conjunción y no de la disyunción, y, lógicamente, exige una revisión crítica continua. Es indudable que, que es un acto complejo, cognitivo complejo, que implica, insisto en eso, en una deliberación sobre las decisiones que se deben tomar frente a situaciones indeterminadas. Es un saber que, además de poder poseer conocimientos varios, está la capacidad de la lectura sistémica de las múltiples variables que actúan en ese contexto, así como la capacidad de leer críticamente la especificidad del contexto para valorar los recursos y límites respecto a lo que se pretende. En estos términos yo hablaría de una hermenéutica de la práctica. Y... En esa misma práctica del gestor cultural hay una acción reflexiva y concebida en el campo de acción y basada en un saber que se elabora en la experiencia. Como tal, es un saber desde la génesis compleja, en que el pensamiento teórico se mide frente al devenir de múltiples realidades. José Luis habla de realidad, yo hablo de múltiples realidades. Y es un saber que se construye con la experiencia, es decir, que establece una relación intensamente reflexiva con lo que sucede. Nosotros, esto es, es, es, es bastante difícil, ¿no? pero yo creo que aquel que está metido en la práctica el gestor cultural va elaborando cierto tipo de cosas que muchas veces le permiten actuar. Es un saber eh, que se podría definir como fronético, ¿no? en cierta forma, es un saber práctico que, que, que tiene mucho, múltiples implicaciones, incluso estéticas. Cuando uno asume el arco con la flecha, está calculando incluso el viento, siente cierto tipo de cosas, hacia dónde se dirige, eso se va haciendo con la experiencia. Pero la experiencia, lógicamente, no es lo que ha asumido la academia de decir que el empirismo el empirismo como una cosa vulgar. Yo diría que lo que se perfilan esos saberes de la gestión cultural en América Latina son saberes prácticos, pero prácticos en una dimensión de la praxis, que está guiada por una teoría que se produce en la práctica misma. No es al contrario. Insisto mucho eso, yo vengo del mundo académico y tenemos esa dificultad en la formación misma de los gestores culturados, culturales. Entonces, la dificultad de eso... Eh, que existe, entre otras, que se da en la realidad de múltiples gestores culturales, eh, el problema es que no, no se conoce, tenemos grandes experiencias de gestión cultural en esas prácticas de la gestión que se limitan simplemente a la persona que ha ido acumulando ese saber, pero que realmente no va más allá, ¿cierto? Y la gran dificultad que poseemos en nosotros en América Latina, además de esos lugares de encierro que incluso tienen que ver con el famoso epistemicidio que menciona, que menciona Albino, de esos saberes que fueron negados, que es una labor interesante pensarlos, que hoy se recuperan en múltiples formas, es ese dualismo entre teoría y práctica. Y siempre se ha acuñado la frase de que el que hace, de que actúa, no piensa, el que piensa no actúa. Eso derivado de esa separación tajante entre teoría y práctica. ¿no? Eh, entonces, en esos términos, eh, esos llamados teóricos, se supone que el gestor cultural sería aquel que aplica teo de alguien que ya elaboró teorías y se reduce simplemente a la aplicación de teorías. ¿sí? Y es el, tra la tra el trasplante mecánico de ciertos saberes que fueron construidos en múltiples lugares con múltiples lugares de enunciación, pero que realmente a veces no se diluyen, ¿no? en, en, en, en el conocimiento científico posiblemente. ¿no? Entonces, yo diría que la reflexión que deriva de ahí debe ser una reflexión, ya lo menciona José Luis, eh, en la práctica, desde la práctica y después de la práctica. Y siempre hay que asumirse en esa dimensión, porque si no realmente termina siendo algo muy dado a, la, a los datos, a la información. ¿no? Eh, yo pienso que una buena práctica en la gestión cultural es aquella que a la rutina opone un actuar pensado. Y eso implica, a su vez, unas ciertas características de investigador, y un investigador en el campo de una teoría de la acción del gestor cultural que sepa constituir un horizonte de sentido válido. Eh, insisto en eso nuevamente, para ser un buen práctico o para una buena práctica profesional, hay que construir saber a partir de la experiencia. Es un saber que se estructura a través de indagar lo que se vive concretamente, es decir, a través de un pensar que examine el presente, que se vive para descifrar el sentido. Eh, el saber que deriva la experiencia, insisto también porque ahí aparece la referencia a lo empírico, de, lo, de los datos, de la información que re resulta de eso, eh, no toma forma como consecuencia de participar en un contexto experiencial, sino que presupone la intervención de la reflexividad presente respecto a la experiencia. Se aprende a hacer, mas no se reflexiona sobre ese hacer, lo que implica reflexionar sobre la acción, en la acción y la acción posible. Para construir saber a partir de la experiencia, significa sustituir la lógica que retiene importante y disponible una teoría dentro de la cual se subsume la experiencia, reemplazarla por una lógica que se orienta a ver en la práctica el lugar en que se produce saber. Esto no implica la renuncia a confrontarse con la teoría, más bien se trata de concebir el saber como elaborable a partir de una recursividad dialógica entre el trabajo de problematización, ya lo mencionó José Luis también teórica y el análisis de la experiencia. E insisto en eso, no es nada fácil, ya que hay más que todo excepciones de algunos gestores culturales de poner en palabra su práctica. ¿Ya? Bueno, para terminar me voy a robar unos minutos. La teoría, insisto también en eso, deviene árida si no posee la capacidad de orientar la práctica al verla, como simple aplicación de la práctica, ya que al no tener raíces en la experiencia, le falta la realidad en la que actúa. Esto no quiere decir que la práctica sea autosuficiente y no necesite de la teoría, sino lo que se necesita es reconceptualizar la práctica reconociendo su valor epistémico en cuanto lugar de posible elaboración de un saber con sentido y después pensar la práctica como investigación en el campo de acción capaz de construir saber a partir de la experiencia. Para terminar, esto de ser investigador directamente en la práctica requiere, uno, sacar las soluciones elaboradas fuera del contexto de la práctica, dos, asumir la tarea de poner en palabras el propio saber sin dejarlo a otros, me refiero a aquellos que se suponen eh, que son los que tienen capacidad de pensar, ¿no? Y por último, tomar distancia a las especialidades que reducen la dimensión de los problemas. Y, y, y había preparado siete páginas, pero los tiempos son cortos. Adiós. Y llevas media. Gracias, Carlos. Tomando, tomando tus palabras que acabas de decir en torno a que el saber no solo surge desde la experiencia, sino que surge de múltiples experiencias, ¿Qué entendemos entonces, José Luis, por, esta, por gestión cultural? O sea, gestión cultural es un oficio, o también es una disciplina, o es una disciplina, o es una interdisciplina, o es una transdisciplina, o qué es, o no nada, no sé. Changos. <risa> bueno. De la que te salvaste, pues presta para estar igual, a veces me sale igualito. Eh, yo creo que tiene que ver, son, son, son varias cosas. Eh, de entrada es una práctica social que se ha venido realizando a través del tiempo, conforme se ha ido avanzando eh, en, en esos procesos de, de pensar eh, este agente cultural como un elemento clave en términos profesionales es que se ha generado a eh, entender la gestión no solamente como una práctica social que se maneja desde lo comunitario, desde lo empresarial, sino ya visto más en términos de un profesional, por lo tanto, es un, la gestión es también una profesión. Sin embargo, lo que, lo que hemos estado observando en, los, en, la, en la última década es un proceso de disciplinarización de la gestión cultural, que, que es una consecuencia lógica, en el sentido en que las universidades entran a formar gestores culturales para crear grados. ¿Por qué? Porque implica entonces el formar universitariamente a esos gestores, implica sistematizar conocimientos, pero esos conocimientos van en diferentes lados, diferentes formas. Sistematizar conocimiento de la práctica de los gestores culturales que han venido generando esos saberes desde la misma práctica a través de los años que implica no solamente conocimientos y habilidades sobre el propio campo, sino también actitudes y valores que tienen con respecto al campo. Pero también tiene que ver con la identificación y la intersección con otras disciplinas. Entonces, yo creo que en este momento, es, eh, es mi visión personal, estamos en un proceso de construcción como campo académico, de la gestión cultural, pero desde una visión interdisciplinar. Estamos viviendo un proceso como los estuvo viviendo eh, eh, las ciencias de la comunicación, o la educación, o la antropología hace ya siglo y medio, en el que cuando surgen van dándose diferentes… Eh, eh, se va, va tomando conceptos y metodologías de otros campos disciplinares para poder explicarlos desde un enfoque particular hasta ir construyendo sus propios teorías y métodos, ¿no? Ayer en una en una eh, en la mesa en la primera mesa del eje de, de cinco eh, se dio un, un diálogo similar y Winston Lincoln estaba diciendo bueno digamos desde dónde parte, ¿no? Desde dónde parte eh, la cuestión de la desde qué ciencias se parte yo creo que es un ejercicio que está apenas en construcción, pero que más que hablar de, de, de ciencias fundantes, yo no lo vería como ciencias fundantes, sino más bien lo vería como intersecciones disciplinarias y que en esas intersecciones disciplinarias es que se van construyendo esta, esta cultura. Por ejemplo, pensando desde la educación, la intersección entre educación y trabajo comunitario, eh, en esa intersección eh, podemos encontrar, por ejemplo, eh, la educación popular, ¿no? pero si le agregamos la intersección con la gestión cultural, entre educación, trabajo cultural y gestión cultural, estamos hablando de gestión cultural comunitaria. ¿no? Y si le vamos agregando otras intersecciones relacionadas con el arte, con la economía, etcétera, pues vamos a ver una serie de, de, de elementos desde donde se van tomando este, metodologías y conceptos y formas de hacer las cosas, eh, tanto eh, científicos, pero también este, eh, filosóficos de práctica, desde donde se construye eh, eh, este sistematización de experiencias y de conocimiento disciplinar. Sin embargo, a diferencia de, de otros campos disciplinares, eh, sí creo que aquí el énfasis está en la, en el, en, en la centralidad, en poner en práctica el conocimiento. Yo, eh, en lo personal, yo me, me gusta mucho eh, y coincido con el planteamiento que hace eh, Jesús Galindo cuando habla que la gestión cultural podría ser entendida como una tecnología social, una, más bien una ingeniería social, esto es. Dentro de, de, del campo académico, eh, existen el, el conocimiento, el, la, las ciencias que generan eh, investigación básica, ¿no? para poder entender el mundo, o las realidades. Eh. Sin embargo, la función del ingeniero, lo que suele hacer es eh, generar dispositivos tecnológicos para poder hacer aplicaciones de ese conocimiento para la resolución de problemas dados, para intervenir en la realidad. En ese caso, por ejemplo, eh, la parte de la biología, que sería como ciencia, eh, el ingeniero, bajo esta lógica, podría ser el médico, en el que toma elementos de la biología, pero utiliza ciertos eh, instrumentos para diagnosticar, crear tratamientos, etcétera, no, de la física, por ejemplo, podríamos tener el, el ingeniero aeroespacial, ¿no? que construye ciertos elementos, ciertos mecanismos tecnológicos de, para poder dar solución a algo, y así podríamos definir. En términos de la gestión cultural, podríamos decir que, que hace esa figura de retomar no solamente de de, de, de, de, de identificar problemáticas que existe y tomar conocimientos, pero a diferencia de los otros ingenieros que mencioné, no solamente los toma conocimientos ya sistematizados y organizados desde las ciencias sociales, o desde las, sino también desde las humanidades, desde el propio arte, de la filosofía y de los propios conocimientos y saberes que se van generando en los pueblos, ¿no? desde, la, desde, desde la vida cotidiana. Y ese conocimiento organizado, sistematizado, es lo que después se utiliza para poder realizar una serie de acciones que vayan encaminando hacia la transformación de esa realidad. Entonces, bueno, yo creo que, que eh, con ánimos de, de ir pensando hacia la reflexión eh, del… De, epistemes, epistemologías, no sé cómo le podemos llamar, bueno, pero de esa construcción de entender cómo se organiza el campo de disciplinar, interdisciplinar de la gestión cultural, yo creo que apenas est estamos comenzando ese debate y si la agregamos desde una visión latinoamericanista, pues está más cañón, porque eh, yo creo que la, la, las, el pensamiento latinoamericanista con respecto a su realidad o realidades y de lo que queremos hacia dónde ir, creo que va a estar muy implicado en, los, en, la, en la próxima década sobre lo que querríamos o que o podríamos construir este, la, el campo interdisciplinar académico de la gestión cultural con un enfoque latinoamericanista. Gracias José Luis. Uf, no te dejó pensando, José Luis. Al vino y tomando tu... Objetos de estudio, que, que, son la, que son las políticas, ¿cierto? Las políticas culturales, o, o, o, o el pensar políticamente la cultura. Eh, ¿qué, implicancias, ¿Qué implicancias conllevaría eh, el pensar políticamente a, a la gestión cultural, tanto como cultura y en tanto gestión? Eh, antes de, de responder, yo quería... É, assinalar uma, uma concordância que eu acho que todos nós temos na mesa, é que esse campo específico da gestão cultural, ele é um campo que necessariamente ele implica no diálogo entre experiência e reflexão. Portanto, ele não é apenas um campo de conhecimento, um campo disciplinar, mas ele é um campo que esse, esse diálogo passa a ser essencial. Inclusive, para, para acontecer algo que Carlos colocou, que eu acho que é da boa importância, é, que recuperar o valor epistêmico da experiência. Eu acho que é fundamental isso. Né? então é, Veja, eu queria pensar um pouco, viu Rafael, muito a partir também da, da coisa, que implicações é, nós vamos ter a partir é, de desse vínculo com a, com a América Latina, né? essa coisa que Carlos falou da dificuldade de, de definir. né? É, mas vejam, eu acho que nós podemos fazer uma construção da América Latina. A América Latina é uma construção, ela não dá, não é uma coisa dada, ela, ela nasce de uma história é, compartilhada, nós temos uma história compartilhada de colonização portuguesa e, e espanhola, é uma história compartilhada, mas muito desarticulada, porque nós vivemos de forma muito... e temos que superar isso nesses processos como esse aqui, que são processos de integração. É, mas é, essa, essa história, ela tem coisas em comum. Por exemplo, essa mestiçagem é algo em comum. Quer dizer, nós vamos... É, a Colômbia, por exemplo. Aí eu me sinto na Colômbia muito dentro de casa, porque eu vejo que aqui tem... Os povos originários estão presentes aqui. Nós não temos, no Brasil, os povos originários andinos, né? porque nós não temos Andes no Brasil. Mas temos povos originários, nós temos a, a, a, a comunidade afro, como aqui existe uma comunidade afro-colombiana importante. Nós temos, claro, o, a, não, os descendentes de portugueses, aqui os descendentes de espanhóis, e é interessante como, por exemplo, algumas dessas comunidades estavam tão invisibilizadas que a gente não imaginava que elas estivessem presentes em determinadas realidades. Por exemplo, é muito é, difícil para nós, por exemplo, as pessoas normais, onde assim, imaginarem que o Uruguai tem uma comunidade afro, afro tão importante que hoje o carnaval do, do Uruguai é um carnaval marcadamente um carnaval afro, com candombi, com várias manifestações de cultura africana. É, essa, a comunidade, por exemplo, é, afro do Equador, né, de Esmeraldas, por exemplo, tem aparecido, tem se tornado presente. Então, essa mestiçagem, eu acho que é uma coisa comum a, a, a, a nós... Mas eu queria também agregar outras, outros elementos. Que, é, um autor que eu gosto muito, que é um autor cubano, Aléjo Carpentier nos seus romances, ele desenvolve muito a ideia da, da, dada a nossa história, a persistência de tempos diferenciados. Nos seus belos romances, ele fala assim, como nós entramos numa, é, na selva, na selva ele está falando da selva É, na Colômbia, na, na Venezuela, como ali coexistem tempos diferenciados, tempos históricos diferenciados. Essa é uma característica importante, dada a, a, a formação que nós tivemos, dado é, tem um autor brasileiro que ele fala muito que que nós vivemos transformações pelo alto. Transformações, as elites brasileiras, e eu diria as elites latino-americanas, fizeram algumas transformações onde somente eram, eram mudadas pelo alto, quer dizer, não houve, impediram modificações mais substantivas, porque excluíam, em grande parte, as populações eh, latino-americanas excluíam os, os, os negros, excluíam os indígenas. É, e, fi, e, o tempo todo, eram conciliações, é, mudanças limitadas. Né? É, isso significa, é, esse, esse processo, isso significa que, portanto, tempos históricos diferentes convivem. Isso implica em uma outra coisa, que tem, tem, eu acho que tem um rebatimento importante na questão da gestão cultural. Nós devemos reconhecer que, dada a persistência desses tempos históricos diferentes, dada a, a miscigenação constitutiva de nossas nações, né, não é por acaso que alguns desses países hoje se reconhecem enquanto países multinacionais, no caso específico do Equador, isso é evidente, no caso específico da Bolívia, está na constituição desses países hoje. É, nós temos de reconhecer também que isso implica em diversidade de formas de organização, quer dizer, e para a gestão cultural isso é fundamental. A gente não pode pensar uma gestão cultural que ela tem uma forma específica única, mas ela deve também se amoldar a formas, ao reconhecimento de que existem modalidades organizativas que derivam de culturas que convivem nesses países. É, eu fico imaginando assim aqui falando com já que o Rafael está do meu lado, quer dizer, eu fico imaginando assim, como é que nós podemos fazer uma, uma gestão cultural com o povo Mapuche, por exemplo, sem respeitar as maneiras específicas de organização. Vamos impor a maneira de organização da gestão cultural a um povo que tem suas modalidades de organização. Né? E, da mesma maneira, eu posso pensar, assim, já que eu sou baiano, como é que nós podemos é, é, pensar em, em forma de gestão cultural num Estado como o meu Estado, que tem uma cultura afro extremamente forte, com determinados padrões de valores, de comportamento, dizer, a gestão cultural tem de se adequar, tem de reconhecer essas modalidades diferenciadas de organização, né porque são é dos pressupostos, quer dizer, os modos de gestão, eles têm de estar em sintonia com a complexidade da própria cultura, quer dizer, esse diálogo entre as formas que a gestão cultural vai se organizando, vai tomando, tem de dialogar o tempo todo com a própria complexidade da cultura. Né? Então, eu, eu queria colocar um pouco isso e dizer, veja, viu, Rafael, é, se, é, nós, é, qual é o impacto que as políticas culturais têm sobre a gestão? Né? As políticas culturais têm de levar em conta todos esses dados culturais, que são, são fundamentais. Eu estou pegando aqui os dados culturais, que eu considero alguns dados importantes latino-americanos. E as políticas culturais têm de ser pensadas a partir desses dados, desses dados fundamentais, dessa, dessa questão da persistência dos tempos históricos, da mestiçagem, da complexidade, da diversidade das modalidades organizativas... A política cultural tematiza isso e isso tem impacto sobre a, a própria gestão. Né? É, e, eu, e eu acredito que, aí voltando já para um outro tema, da mesma maneira que nós tivemos, nós não copiamos, por exemplo, os estudos culturais latino-americanos, não são cópia fiel dos estudos culturais anglo-saxões. Eles são eles têm uma série de características, inclusive esse vínculo entre a, a cultura e a política, por exemplo, é muito mais forte nos estudos culturais latino-americanos do que nos estudos originais anglo-saxões. Da mesma forma, que, se a gente pegar os estudos decoloniais, que são hoje estudos importantes, certamente nós vamos ter diferenças significativas entre os estudos decoloniais latino-americanos e aqueles que foram feitos nos países centrais claro, por pensadores é, que, oriundos de, de, de várias partes do mundo, que não propriamente é, pensadores daqueles países centrais. Né? Muitas vezes, um Stuart Hall, por exemplo, que é um pensador importante, ele era jamaica, jamaicano, não, vivia na Inglaterra há anos e anos, mas era jamaicano. Então, é, eu acho que, da, da mesma maneira que... Essas, esses estudos eles foram perpassados por essa cultura latino-americana, eu acho que também nós, tanto na, na construção das políticas culturais como também na construção de forma de gestão cultural, nós vamos ter a capacidade, e esse, e esse é um tema que eu acho que é vital nessa mesa, a capacidade de pensar uma gestão cultural latino-americana com características específico o que não quer dizer que não dialoga com com as teorias, com os pensamentos, com as práticas da gestão cultural no mundo, mas recupera nossas singularidades, faz com que nossas singularidades estejam um presentes naquela forma de gerir, naquele na, e nas políticas. Né? E eu imagino que, é, que é, em relação às políticas culturais, algumas políticas culturais latino-americanas, elas têm sido importantes, e uma das que me interessam muito ultimamente é o que tem se chamado a, a Cultura Viva Comunitária, né, que é um programa que, ainda que tenha iniciado no Brasil, ele se expandiu por toda a América Latina, e hoje mais do que a América Latina, ele envolve hoje mais de 16 países latino-americanos e mudou é, substancialmente, quer dizer, é, incorporou, quer dizer, ele teve a capacidade de dialogar com vários países latino-americanos, e isso, eu acho que é um exemplo, assim, em termos de mundo, como é que essa cultura, que implica e que implica em forma de gestão, acho que um desafio da cultura viva comunitária é pensar as formas de gestão específicas. Eu vou ter que parar, porque já tô... nós fizemos aqui um pacto de cumprir rigorosamente nossos horários. Obrigado, Albino. Bom, eu lhe um aplauso para <risos> conferencistas. Sin duda es una, es una discusión que debemos dar, y no tan solo en los campos académicos. La reflexión no solamente debe darse en la academia, sino que la reflexión también debe darse en aquellos espacios que son locales, o también en el Estado. La política, creo, no debe ser reactiva, sino que propositiva. ¿ya? Y como dijera hace ya más de 70 años, este italiano Gramsci... Eh, en realidad el conocimiento se hace a partir del orgánico, en realidad la intelectualidad orgánica podría ser quizá uno de los campos de trabajo de, de gestor cultural. Bueno, vamos a hacer ahora la ronda de preguntas. En honor al tiempo yo creo que tan solo vamos a hacer una ronda de preguntas, así que, bueno, tres Muy breves. ¿Acá? Buenos días con todos. Yo soy Santiago de, de Ecuador, soy de la Corporación de Desarrollo Cultural Kiraert y también soy miembro del directorio de la Casa de la Cultura del núcleo de Pichincha en Quito. Eh, el tema es bastante interesante. Eh, lo más importante de lo que yo estaba escuchando ahorita es el hecho de que no se puede lograr definir lo que es gestión cultural. Justamente nosotros, eh, con verso del caso de Ecuador, hicimos una convocatoria para democratizarle a la cultura y que todos los, eh, los que hacemos gestión cultural podamos elegir autoridades. Y ahí, y ahí salió la, el gran, ese gran cuestionamiento. ¿no? Todo el mundo era gestión, gestor cultural y todos no eran gestores culturales. Entonces, en ese momento vino la institucionalidad, el Ministerio de Cultura, y sacó una definición. Gestores culturales son los que se, dicta, se dedican a estas actividades económicas. Y era tanto así que hasta el que vendía los discos piratas era un gestor cultural. Entonces, eh, la pregunta es esa. ¿Somos gestores culturales? ¿Hasta qué punto nosotros gestionamos? ¿Hasta qué punto todos los que estamos aquí... Somos parte de, de esa forma en la cual estamos haciendo cultura, porque de por sí la cultura es un devenir de cambios de las sociedades, nos juntamos, nos mezclamos y estamos haciendo algo. Entonces, ¿hasta qué punto sí somos gestores? ¿Hasta qué punto consumimos y hasta qué punto también producimos cultura? Eh, al, al compa mexicano, que tiene más... Mi nombre es Natalia Salinas, soy profesora investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Quisiera preguntarles eh, específicamente de, eh, el tema del campo disciplinar o profesional de la gestión cultural, porque cuando ustedes plantean la inter... Transdisciplinaridad, incluso el profesor hablaba de la entre disciplinas, me genera la inquietud de finalmente en qué específicamente se diferencia, porque es importante para poder encontrar esas relaciones, ese intercambio disciplinar, pues es necesario tener una especificidad de identidad profesional. Y en muchos casos, eh, y en los planteamientos que hacen, hay elementos de otras disciplinas, por ejemplo, el trabajo social. Muchos de los elementos que mencionaba José Luis son propios del trabajo social y de la intervención del trabajo social y de lo que hacen hoy en la intervención la sociología y otras disciplinas. Entonces, ¿qué vendría siendo lo específico y lo identitario en esta profesión o disciplina o hacer de, de, de la gestión cultural, que es punto diferenciador y es esencial para hablar de la inter, trans o entre disciplinas. Pues no sé si José Luis o el profesor Carlos, yo pienso que ambos. ¿No? Faltado. Faltado, faltado. Buenos días, mi nombre es Félix de Perú, soy docente de la maestría de gestión cultural de la Universidad San Martín de Porres en Lima. La pregunta es para José Luis y también para el profesor de la Universidad Bahía de Brasil. ¿Cuál es el concepto que creen que estamos haciendo de gestión cultural latinoamericana que nos asemeje y nos diferencia a la vez del concepto que manejan en Europa y en Estados Unidos? Gracias. Bueno, a lo mejor… Podemos hacer un combo, los tres. No, de un, sí, sí. no yo creo que, que es una pregunta que está íntimamente relacionada. Que en lo personal, digo, yo dije desde un inicio que está en un proceso de construcción. Hace 20 años estaba la discusión sobre si la gestión cultural era una profesión o no. Yo creo que ahorita ya todo el mundo da por hecho que es una profesión, además de hacer este, otro tipo de… además de ser un encargo social, etcétera. ¿no? Ahorita estamos en la construcción de si es o no es y qué particularidades tiene que sea un campo disciplinar. Bueno, desde lo personal y pensando en una definición eh, que vaya más allá de lo meramente operativo, ¿por porque si uno revisa la literatura de la gestión eh, cultural, hay autores que ven al gestor cultural como un organizador de actividades y por lo tanto lo importante es la eficiencia en la organización de actividades. Y uno diría, sí, pues, sí organiza actividades, pero no es la función, es una de las estrategias, actividades que puede utilizar. Después hay una serie de autores que dicen, no, el gestor cultural es un mediador, porque media entre los públicos, y los artistas, porque media entre el patrimonio y la sociedad. Yo no diría, sí, es, una, es mediador, pero la mediación es una estrategia, como lo es la promoción, como lo es la difusión, como lo es la administración. ¿no? Entonces, para ir más allá de, de, de, de describir la gestión cultural, más allá de la, de la actividad que hace la gente, eh, yo pongo a su consideración y a su discusión una definición. Que, que diría, para mí, la gestión cultural es un campo interdisciplinar que articula conceptos, metodologías, elementos técnicos y financieros para el análisis e intervención de una organización social dada, a partir del diseño, implementación y evaluación de estrategias de acción cultural. ¿Qué es lo que nos diferencia con otras disciplinas? Es el punto de la acción cultural, que sería a, a, a, a, en relación con otros. Pero entonces, bueno, diría, bueno, ¿y qué chingados es la acción cultural, ¿no? Para mí, la acción cultural es una forma de acción racional con, este, con arreglo a, a fines de intervención. Esto es, es algo que se piensa, que es racionalmente definido, pero que está de, dirigido… Una acción, no solamente a pensar la cultura, sino actuar en la transformación de la cultura. Pero, ¿cómo se da esa actuación? Considero, se da para la creación o modificación de las condiciones que hace posible la existencia de un problema o necesidad cultural. ¿Por qué eso? pensemos en el en el, en el este eh, eh, en la maleza ¿no? en, en una hierba que queremos quitar eh, si vemos como problema la hierba eh, lo más fácil es agarrar la, la hierba y cortarla pero qué pasa pues están las raíces vuelve a salir esa es la situación para mí la acción cultural va dirigida no a solucionar este problema digo no no atender este problema quitándolo o sea, la formación de públicos no se vence nomás haciendo difusión para que venga la gente, sino analizando las raíces, o esto es, las condiciones, los elementos que, que, que generan la existencia de esa situación. Por lo tanto, una de dos, o se modifican las condiciones o se crean condiciones para ello, ¿no? Y eso nos lleva entonces a, a la explicación de quiénes son gestores o quiénes no, es una, un debate muy interesante. Yo creo que algo que tiene que hacer es, bueno, aquel, un gestor cultural es aquel que, que se dedica a diseñar y operar acciones culturales, no para poder hacer atender un problema o necesidad cultural. ¿Aquel que organiza una actividad cultural, un concierto, es un gestor cultural? vos pues a lo mejor sí, pero habría que ver en qué medida, ¿no? porque la, la, la, la realización de un, de un festival o, la, o el festival es una estrategia, es una técnica que puedo utilizar para resolver algo, no es el fin en sí mismo, es una herramienta, es un medio. Si uno hace un festival no es porque para que se presenten y ya, a lo mejor el problema a solucionar dentro del festival es socializar, crear un espacio de intercambio entre artistas y públicos, o, o comprender más este, el patrimonio este, musical de la costa pacífico. Ese es el objetivo, el festival no es el, el, el, el, el punto como tal, no. Entonces, para mí, el gestor cultural es aquel que hace esas acciones para poder a, atender esas necesidades y problemáticas. Y utiliza diferentes estrategias y técnicas, a través de festivales, muestras, presentaciones de libros, eh, proyectos de, de catalogación del patrimonio, etcétera, un montón de, de opciones que hay y que desde la práctica se han venido generando y que seguramente irán creciendo a partir de la adopción de, de, de tecnologías. Y el que se, alguien se asuma como gestor o no, creo que es una cuestión de autoadscripción. El Estado, claro… O incluso hasta las mismas eh, instituciones educativas, pues siempre están muy preocupadas no por catalogar este sí, este no, este sí, este no, porque tiene que ver con una cuestión de, de, pues de presupuesto, de definición de, de organización. Pero para mí tiene que ser una cuestión de autoascripción, porque incluso hay quien dice, no, es que no es gestor cultural porque no tiene un título universitario. Pues aunque tengas el título universitario, eso no importa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que por ahí iría. No sé si respondí las tres preguntas, pero ese es el planteamiento. Bueno, eh, de mi parte yo diría algunas cosillas. El panel era, si no estoy mal, ¿cómo se llamaba? Hacia <risa> <risa> la construcción de un pensamiento. Eh, nosotros no estamos buscando eh, recetas ni fórmulas mágicas, simplemente generar reflexiones, construir la posibilidad y construir un pensamiento. Eh, precisamente se evidenciaba en cada una de las posturas, creo yo, eh, romper con esos lugares de encierro, con sus respectivos cercamientos, cuando yo hablaba del entre, no se refiere solamente a las disciplinas, se refiere también a los saberes, a los lenguajes, a las palabras que se usan. Eh, decir que la gestión cultural en América Latina es esto, hoy en día, yo creo que es bastante atrevido. Hay una historia, indudablemente, hay una historia y hay un recorrido. Y recorrido lo encontramos eh, no solamente en la animación, en la promoción, en la mediación que mencionó José en la acción cultural, sino también en múltiples otras influencias que nos vienen de afuera, ¿sí? que vienen de Barcelona, que vienen de España, vienen del mundo anglosajón. La pregunta es qué se va dando en ese proceso de múltiples influencias y qué va surgiendo en ese entre. Y cuando hablo de entre, apelo indudablemente a, la, a las fisuras, a las grietas, a las rupturas, a las fracturas que se pueden ir generando en esos elementos que pueden ser muy rígidos y que determinan nuestra forma de, as, de actuar, pensar y sentir. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de construcción de pensamiento, refiere a eso también, es la posibilidad de perfilar largo como un proyecto, ¿Sí? por un lado, lo otro que hice yo énfasis también, me parece que quiero resaltarlo, es eh, recuperar lo vivido. Y la diferencia entre lo vivido y la experiencia es cómo partir de lo prereflexivo para reflexionar sobre, sobre lo vivido para convertirlo en experiencia. Y eso es necesario hacerlo en América Latina. Albino también lo dijo. Eh, no se ha sistematizado. Eh, no sabemos de qué se ha ido generando, cuáles son esos saberes que se están produciendo. Aquí en el Congreso se encuentra ese espacio y, y hay mucho conocimiento acumulado, encuentra uno en las ponencias esas reflexiones, esos intentos de dar explicaciones, de llegar a comprender, diría yo también. Pero también yo hice énfasis en, eh, en algo que podría definir en términos muy actuales desde un cierto amigo que mencionó Rubens Bauman, eh, de algo líquido, ese gestor cultural que habita, es un habitar nomádico, es un habitar rizomático al mismo tiempo y, y que al mismo tiempo se mueve en mapas, eh, yo recuerdo en este momento cuando eh, en mi infancia también, que es la misma infancia de Rubens en, en tempos lejanos en, a, a largo de kilómetros, aquello que hacían los vestidos, el traje ¿no? que estaba lleno de huecos, ¿se acuerdan de eso? Bueno, los jóvenes no se acuerdan, pero bueno, <risa> no saben qué era eso. Pero, no se acuerdan. No, no. Son jóvenes, sí. Eh, y, y es como la figura de la fluidez y el poroso ¿no? Aquello que, que entra, pasa, pero que, que se va configurando. Hay una configuración en eso también, ¿no? Entonces, también el otro ejercicio es ir construyendo esas narrativas que nos permiten indudablemente eh, podernos pensar. ¿sí? A eso me quería referir yo. Eu, eu queria dizer que talvez essa situação de indefinição, ela não nos deveria incomodar tanto, porque talvez essa situação seja a situação mais interessante, porque pode ser a situação mais criativa. Quer dizer, se nós estivéssemos aqui numa, num determinado ambiente, com todas essas coisas resolvidas numa determinada área já instalada já bem definida talvez todo esse debate toda essa, essa discussão todo esse processo não não tivesse acontecendo eu, eu eu gosto muito das áreas que são áreas mais indefinidas áreas mais novas porque elas permitem uma uma uma, uma liberdade muito maior do que as áreas mais estabelecidas então primeiro eu queria dizer isso que talvez seja É, e a gente pensar isso como um processo. Eu acho que o que foi colocado, tanto por Mariscal como por Carlos, vai muito nesse sentido. E, e depois, quer dizer, lembrando que o que Rubens falou: quer dizer, nós estamos numa área onde a própria concepção de cultura tem mudado de forma muito avassaladora na sociedade que nós vivemos. Então, agrega-se a isso. Agora, eu, eu só queria acrescentar uma outra coisa: uma, é, algo que eu tenho pensado. Eu fico imaginando que o campo da cultura ele tem um, alguns movimentos e alguns é, momentos que são fundamentais para a gente entender a dinâmica desse campo. Certamente é, a gente não pode pensar no campo da cultura sem pensar que ele é um campo onde tem criação, tem invenção, tem inovação. Esse é um determinado uma área fundamental do campo da cultura porque a área da inovação do campo da cultura, da criação de coisas novas, seja na ciência, seja nas artes, em qualquer área. Mas esse, esse, a inovação, a, a criação e a, a invenção não, não esgotam o campo da cultura. O campo da cultura é mais amplo que isso, apesar de isso ser fundamental no campo da cultura. Aí Nós podemos pensar que a cultura não existe sem uma transmissão, a cultura não existe sem processos de, de conservação, que são feitos pelos museus, pelo pessoal do patrimônio, etc. E tal. Não existe sem, sem atividade de crítica, sem atividade de pesquisa. Então, nós vamos agregando a, a essa dinâmica cultural uma série de momentos e movimentos. Um desses movimentos é um momento assim, organizativo, quer dizer, a cultura necessita de organização. Esse evento que está acontecendo aqui, se ele não tivesse uma dinâmica de organização, não existiria. A, a, a cultura não é, ela tem muita criatividade, mas ela não é algo espontâneo. Quer dizer, esse evento não é um espontâneo. Ele teve um nível de organização é, e teve, tiveram pessoas dedicadas a isso. E se funcionaram bem, o, o evento corre muito bem. É, e qualquer, qualquer manifestação cultural tem isso. Qualquer atividade cultural tem isso, né? Eu como subaiano e na minha terra tem um carnaval muito forte, né? Eu fico sempre, eu gosto de sempre de dar o exemplo do carnaval. Quer dizer, o que é que um, o que é que um carnaval implica? É, o carnaval implica na organização do, dos blocos das atrações que vão desfilar. Implica em mudar o trânsito da cidade. Quer dizer, não aqui, aqui tem um como é Salsódromo. então aqui já tem um lugar específico para isso. Na minha cidade não tem, então, tem de reorganizar o trânsito da cidade. Implica em que você botar um milhão de pessoas na rua, você tem de ter policiamento, você tem de ter um sistema de saúde, você tem de ter uma arquitetura efêmera, que aquelas barracas, aquelas tiendas que vão vender alimentos, vão vender bebidas, etc. Você tem de ter um sistema de limpeza, Quer dizer, olha a complexidade de que é esse evento cultural. Então, eu diria o seguinte, o campo próprio, talvez, eu diria assim, a cultura necessita de uma ela tem necessariamente uma dimensão organizativa. E essa dimensão organizativa, ela, lidar com ela significa, ou você imaginar, o que é, que é política cultural, afinal de contas? A política cultural é a maneira que eu tenho de organizar como a sociedade lida com a cultura, como a sociedade toma uma série de medidas, uma série de normas, uma série de práticas, de, de incentivos financeiros, etc., com, com em relação à cultura. É, mas eu posso pensar também que um, um, um evento... Eu vou, eu vou contar um, um episódio aqui para vocês entenderem. Em 96 nós fundamos na Faculdade de Comunicação, que eu era da Faculdade de Comunicação um curso de produção cultural. Nos países latino-americanos, as pessoas não vão saber exatamente o que é produção cultural, como nós chamamos no Brasil. Produção cultural não é propriamente gestão cultural. Por, por várias razões históricas, que eu não vou declinar aqui, porque é muito longo isso, o Brasil criou uma figura de pessoas que fazem projetos captam recursos para aqueles projetos, porque, muito colado na, na presença enorme das leis de incentivo no Brasil. Então, se criou essa figura do produtor cultural. Então, em 1996, nós criamos um curso. É o primeiro curso do Brasil é esse, de, de, de, da Bahia, e do Rio de tem um da Federal Fluminense. Criamos esse curso. Aí nós tivemos uma aluna que ela fez o seguinte comentário, uma vez, comigo. Ela disse assim, eu explicava porque explicava para minha mãe o que é que eu estudava na universidade, que eu estudava produção cultural, e minha mãe não entendia o que era isso. Porque toda a profissão nova, toda a área nova, é exatamente isso, ninguém sabe exatamente o que é aquilo. Mas aquilo já tinha o status de estar na universidade, já era um curso universitário. Aí teve uma vez que estava passando uma novela no Brasil, essa telenovela brasileira, Uma novela, não sei se passou em outros países, chamada Celebridades. Nessa novela Celebridades, as duas personagens centrais, a personagem boa e a personagem má, porque novela sempre tem o um bom e o um mal, né? E eram duas produtoras culturais. Aí ela diz assim, professor, eu, afinal de contas, eu fiz. Agora minha mãe entende o que é que eu estudo porque, a, a, na, na verdade, o que? a televisão legitimou, quer dizer, a televisão deu visibilidade, deu legitimidade a, a uma prática que já vinha acontecendo. Quer dizer, é, nós, nós não, não precisamos definir o que é a gestão cultural. A gestão cultural vai se impondo. Quer dizer, essa dimensão organizativa da cultura, ela vai se impondo, ela vai criando práticas... E nós corremos sempre atrás dessas práticas, as práticas antecedem, quer dizer, as definições que nós temos sobre essas práticas são definições que vêm a posteriori. Claro que é assim, com qualquer profissão, com qualquer área. É a vida que vai criando isso. Nós, simplesmente, na universidade, na academia, vamos definindo isso, vamos recortando isso, vamos delimitando, criando fronteiras, onde elas não existem, as fronteiras não existem, nós é que vamos botando essas caixinhas... É? Então, é, é isso que eu estou dizendo assim, para a gente não ficar na angústia, quer dizer, tomara que a gente não bote nas caixinhas logo, demore um pouco, porque aí é mais mais interessante. Muito obrigado, Albino. Bom, bueno, novamente, le damos um aplauso a nosso conferencista. Concluímos a jornada da manhã, mas antes que se vaya muito breve, nós vamos a sacar uma foto grupal com todas as pessoas que estamos participando del Congreso, la foto la vamos a sacar afuera, donde está el, el escenario, donde está el gran lienzo que dice eh, Congreso, o lo sacamos acá, ¿Qué dice la organización.